Bueno, la metodología indagatoria eh, se basa en, en la reflexión del docente y en las habilidades del pensamiento científico. Eh, por lo tanto, nuestra metodología es a través de diferentes instancias de experiencias prácticas en donde vamos atacando cada uno de los tipos de indagación, abierta, guiada, guiada. ...de tal manera que el profesor y la profesora que participe en nuestro, en nuestro curso... ...pueda ir reflexionando sobre su práctica docente... y e ir adquiriendo prácticas también nuevas... ...que pueda ser implementadas en su aula dependiendo de su realidad eh, escolar. Al término de esos cuatro días de curso que vamos a tener... ...ellos solo se van a dar cuenta a través del material que van a generar... ...que es un pequeño video, que eh, no es difícil que es muy fácil y que es muy fácil aplicarlo además, que con sus estudiantes van a poder llevarlo a cabo en cualquier instancia del currículum escolar asociado a la indagación.